Dominicana Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentirá o se sentiría el fenecido ya profesor Juan Bosch de ver en lo que se convirtió su partido? A lo que llegó el partido que él fundó, que se, en su mayoría se divorció de los principios bajo los cuales el profesor Juan Bosch fundó dicho partido. Al ver que hoy, altos integrantes de su partido, están tras las rejas por corrupción y pues celebramos la, ese, 12, ese 102, 112 aniversario de, del, del natalicio de Juan Bosch con el apresamiento de Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la república y miembro del comité político del PLD y mano derecha también de quien fuera expresidente Danilo Medina. Y ya que mencionamos a Danilo, cabe refrescar la memoria de que hay dos hermanos de Danilo y, y, y su guardaespaldas también implicados por corrupción, es decir, su círculo más íntimo y más cercano. Y aún así se atrevía Danilo a decir, pero ¿cuál corrupción? Así es que, Víctor. O sea que el profesor Juan Bosch, ¿verdad?, yo diría que hasta eh, gracias hoy, a Dios que Juan Bota muerto, porque si está, no se moviera y se muriera. Hoy se debe de estarse moviendo. Revolcándose en de la tumba. tumba. ¿verdad? Por ver eh, cómo se ha ido a la deriva la institución política que él fundó y que estaba llamada, o que están llamados, ¿verdad? Eh, para a, hacer servir para el a servir al pueblo. verdad Y a, a permitir que este país se pudiera enrumbar en, en por el desarrollo en el que él ...creyó siempre, hasta el momento de eh, fallecer. Así que, ciertamente, hoy eh, se celebra el 124 eh, aniversario del natalicio de Juan Bosch... ...y encuentra esta institución que él formó eh, en esta eh, situación. Aunque la carta de invitación que nos envían, ¿verdad?, al Partido de la Revolución Dominicana... ...con motivo del natalicio pues habla que encuentra al partido en un proceso de, de reformación, y de reformación. Y que reformen ese pues, partido, porque en verdad por, los partidos políticos son parte de la democracia, Víctor, es, y, es, y no y no podemos generalizar tampoco, ni es que lo estamos claro. haciendo, porque sabemos también que allí en ese partido todavía hay personas íntegras. Claro. Lo que pasa es que lo, lo más bellacos a veces no le dan paso, y hasta pero, maltratan a los que son Esa es, esa son es la triste realidad, y tú decías ahorita, ¿cómo habrá pasado el ex procurador de la República... Eh, la, su primera noche tras las rejas y no es que, que mucha gente ayer se frotó las manos, eh, y tal vez feliz y contento, porque lo ideal hubiese sido que ese tipo de situación no hubiese pasado, pero no hubiese pasado porque realmente las cosas se hayan estado haciendo bien hechas, se hubiesen hecho bien, de manera correcta y adecuada, eh, como, como esperamos todos. Lamentablemente, ahí está acusado. Y, va, y tiene que responder por esas acusaciones y demostrar realmente que él no tiene nada que ver. Es el, es el momento de, y la oportunidad que él tiene de hacerlo. De, de hacerlo. Son 18 eh. los imputados en el caso de corrupción ah, no, ayer, de la Procuraduría ayer, General este, de la en República. El, en el operativo, eh, la operación eh, Medusa, Medusa eh, ya entrada a las horas de, de ayer pues cayó la octavo, el octavo de este grupo, que es una ingeniero, ¿verdad?, encargada de... Sí, que era la, la encargada de, la, de los presupuestos y demás de las obras de las cárceles. Y pues según unas informaciones del Ministerio Público, el cabecilla era Jan Alain, el ex procurador. Y, ¿Quién pasó, Víctor? Jan Alain, de carcelero a prisionero. Y esta situación, es, de manera especial, en el caso de Jan Alain, pues debe llamarnos a nosotros y a todos los dominicanos a, a reflexionar, porque eh, la vida eh, es, eh, te da, tiene altas y bajas. Entonces, por muy alto que tú estés, eh, nunca eh, piense que te vas a mantener en la cúspide. Eso, por ejemplo, tú puedes compararlo con el mundo artístico, que en un momento de fama... Los artistas se, se encumbran tanto que creen que esa es una vida y una situación que la van a estar viviendo ya por siempre. Y eso es efímero. El poder también es efímero. Entonces hay gente que cree que lo va a mantener siempre. Porque usted recordar esos momentos, eh, por ejemplo, donde la hoy magistrada y procuradora general de la República fue vejada, ¿verdad?, y eh, hasta puesta en, en situaciones en situaciones muy difíciles, conociendo todo el país quién es eh, la doctora María Germán. Germán, y tener de frente a Jean-Alain Rodríguez, ex procurador de la República, y hoy, ¿verdad?, eh, lamentablemente, digo lamentable porque nadie quisiese pasar por una situación como esa, pero si usted metió la pata, esas son las consecuencias. Víctor, en o sea, marzo usted de en marzo del 2019, creo que fue la evaluación, hace ya dos, dos años, que se le hizo a Miriam Germán, ese atropello que hizo Jan Alain contra Miriam Germán. Y no es que esto sea una venganza, sí. sino por es eso, que... Perdón, por eso, te, por eso te decía que esto es una situación que debe llamarnos a la, a la, a la, a la reflexión. Usted ve, por ejemplo, actualmente, ahora mismo en las redes, eh, la, eh, doña Miriam Germán respondiendo face to face por las preguntas... Eh, sin necesidad, y el cuestionamiento que se le hizo en ese momento, y hoy usted ver cómo las cosas se ha cambiado. Hoy yo estoy de este lado y ahora tú estás del otro lado. Pero también viendo con la gallardía y la capacidad y la profesionalidad con que ella ha sabido manejar que se inhibió en esta, en esta para que, situación. Que, que, es. que se ha apartado del caso para que no se vea como Entonces, una persecución o una venganza por parte de ella. Ella dijo, me aparto, me inhibo del proceso mediante una comunicación. Pero es bueno, voy a refrescar un poquito la memoria, Víctor, porque es bueno saber el contexto de cómo fue tratada Doña Miriam, ese atropello que le hizo Jan Alain, pero sobre todo es una frase de 10 segundos que ella le dice en ese en ese, en ese ese interrogatorio injustificado e inapropiado y fuera de lugar que le hizo Jan Alain a la magistrada Miriam Germán. Escuchemos la palabra. Eh, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted muchas gracias. Y es cuando doña Miriam le dice a Jan Alain ahí que si fuera de doble vía el interrogatorio, habláramos de Jan Alain. Doña Miriam pasaron más de dos años, dos años y algo pero ahora sí se está hablando de la doble, se está hablando de, de él en este momento y como usted lo dijo allí yo creo que sí, que no había intención de esclarecer sino de dañar en ese entonces y ahora ha quedado demostrado el acusador, cuando usted señala, Víctor, y por eso es que ese refrán no falla, cuando usted señala a otra persona, recuerde que los otros dedos le están apuntando a usted. Así es. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo en este país y con respecto a, a ese tema, eh, ya todo el mundo sabe la información, el ex Procurador de la República está ya detenido junto a siete personas más y otros que están pendientes de... De, de requer, que la justicia lo va a requerir. Vamos a una pausa porque ya está preparada nuestra compañera, la doctora Milagro Sierra, quien, como siempre, comparte cada miércoles este segmento tan importante. Decíamos al principio que hoy la doctora nos va a hablar de esta unidad que ya está en función, que siempre ha funcionado y que hoy está remozada con todo el confort en el Centro de Salud Mental especializado que hay aquí en San Francisco de Macorís, que es la unidad de cuidados ambulatorios que funciona en sanidad Vamos a la pausa, regresamos con la doctora Milagro Sierra.